Hola amigos de YouTube, eh, acá tengo eh, un nuevo video que me habían pedido de cómo instalar el kit prepago de DIRECTV. Lo que trae es el plato, el LNB, el mástil, los accesorios como los tornillos y el vástago donde va situado el LNB más el cable. Vamos a proceder a armarlo, yo prácticamente lo tengo armado al pie, fijo ya en la pared. Acá, acá. Se marcan los cuatro orificios, se ponen los este, tarugos, los tornillos. Yo lo tengo son, simplemente con dos tornillos para agilizar todo. Entonces, vamos a proceder a armar el mástil con el tornillo más largo. Este tornillo más largo. Esto tiene que estar siempre puesto con los cuatro bulones contra la pared o el muro, donde lo vayamos a poner. Sí. Yo lo pongo así no, nada más porque es algo para mostrar. Tenemos dos tomillos cortitos. Estos han puesto acá atrás. son lo que le dan el nivel al mástil recuerden que el, el, el mástil este debe estar puesto a 90 grados esto que ustedes ven acá es eh, un nivel el cual la burbuja tiene que estar bien en el centro eso le va a dar lo, eh, los 90 grados que te pide DirectV para que esté bien centrado seguimos armando Le buscamos los 90 grados, tiene que quedar lo más derecho posible, para que sea más fácil eh, la orientación. Previo a tener armado todo esto, se debe instalar el kit, en, el equipo de DirecTV en el televisor, para ya ir eh, teniendo todo preparado digamos. la antena también lo vamos a hacer rápida la tengo penetrada, esto hay que ajustarlo para que el LNB quede fijo también lo que no hay que equivocarse, es que en el plato deben de ponerle estos tornillos, los que son grises del, del mismo color de la antena, estos mismos tornillos, Así yo lo voy a, le voy a poner nada más que dos tornillos para que te, sea todo rápido. Ustedes deberán ponerle los cuatro para que quede firme el Uno eh, ya sabe dónde está orientado el, el satélite de DirecTV, sabe cómo hacerlo. Y lo va a hacer simplemente con, con dos tornillos. Se ajusta bien. Deben de recordar de que el ángulo donde va a dirigir a la antena que en Argentina es el noreste, noroeste, perdón. No haya nada cerca, ningún árbol, una palmera, una antena, ninguna cosa de esa ¿sí? Entonces, si vamos el plato... Llevamos el plato arriba. Calzamos. Buscamos el cable LNB, llave en mano, El cable que le quitamos por dentro de la antena. ponemos al lnb no olvidar de que esté todo bien ajustado porque la, los vientos son fuertes y la pueden mover usamos el tornillo y ahora procedemos a ir con el cable a conectarlo al equipo de directo. Recuerden que ya tenemos conectado audio y video. Ahora vamos a ir a menú, enfocamos ya, vamos a buscar configuraciones, le damos select, configuración de sistema satélite, fuerza de señal, indicador de señales, van a sentir ese pitido, lo vamos a poner más fuerte, cada vez que el pitido sea más intenso es porque la señal va mejorando. en 35 grados más o menos, esto se regula, se, se pone flojo, cosa que pueda ir moviéndose hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. 26 acá? si sí. cómo hay 26 24 va ¿Vale, quieto este o este chip este. Dale. bien ahí estamos encontrando la señal bien. ahí le estamos dando hacia los laterales tratando de sacar la mejor señal el que va sobre el mástil. Ahora le damos la altura lentamente. Más o menos son 35 grados. tanto bien aquí. lo máximo que le he podido sacar una vez encontrada la señal le damos back nos fijamos en los transportadores ¿sí? le damos back nuevamente y ahí nos queda en el canal 100 informativo de DirecTV buscamos canal 599 y ahí nos va a salir código 711 para que activemos eh, nuestro servicio llamamos a DirecTV y le pasamos el read y el número de tarjeta con esas dos cosas eh, ya tenemos que tener pensado el plan que queremos. Llamamos a Directivy, le damos estos datos. Y nos activan el servicio inmediatamente. Bueno amigos, eso es todo lo que se debe hacer para instalar el kit prepago de Directivy. Hasta luego.